Una previa y quince preguntas. La previa. A Guillermo Aguilló la apuñalaron y mataron en una calle de Montanejos. Por republicano y antifarcista mañana se cumplen 26 años y hoy el farcista que lo asesinó puede presentarse a unas elecciones y nueve demócratas duermen hace meses en cárceles españolas. No olvidamos libertad, presus politics. Señor González, la primera pregunta. No se la tome como algo personal, es ya un clásico, y se la hago a todos sus compañeros cada vez que nos vemos en una de estas, que son ya varias. ¿Se avergüenza usted de algo? ¿De qué? Pues, por ejemplo, de ser acusado de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación y fraude fiscal. De pues usted... haber estado en la cárcel. Pues mire usted, ¿Se yo, avergüenza de ello? yo me avergüenzo de muchas cosas, pero de estas cosas a las que usted se refiere no solo no me avergüenzo, sino que además le digo que creo que nada de lo que se me está imputando en estos momentos, eh, hasta donde yo conozco y lo he dicho antes, eh, está acreditado. No hay nadie que pueda acreditar que yo tenga cuentas, que yo haya recibido esas eh, comisiones, que yo haya ordenado ningún tipo de actuación de bueno, manera. Ha y en por la lo cárcel tanto siete no. meses? ¿Por sí? <ríe> no, bueno, mire usted. Eh, es un preso político. Que... Eso se lo dejo a ustedes. Ah, ah. Diría, diría que no, por el traje que lleva. Segunda pregunta. Hola. Señor González. Serenidad. Estoy súper sereno. Señor González, M. Rajoy es Mariano Rajoy. Y antes de que conteste, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice, y usted lo conoce muy bien, el jefe de la UDEF, y lo dijo en esta misma comisión, Manuel Morocho. Es que no sé de qué me pregunta, yo no tengo. Que, que si no sé. M. Rajoy es Mariano Rajoy. Pues no lo sé. ¿En qué contexto si fuera, está usted preguntando? Si fuera Mark Rajoy, me diría que sí que sabe quién es. No, perdone, es que no, no sé a qué se refiere. Es que que es una si pregunta, M. Rajoy es Marino Rajoy. Con, con todo el respeto, señoría, es que o me contextualiza ese eso o la pregunta me parece absurda. Con todo la verdad respeto. es que no hay contexto. Que si M. Rajoy es Marino Rajoy. Pues no lo sé. Ok. Señor González, usted en los últimos 20 años, y son un montón de años, ha sido subsecretario de Estado diputado, secretario de Estado, delegado del Gobierno, secretario general del PP de Madrid, consejero, portavoz, vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuándo, cuánto, cómo y por qué se crea la caja B del PP? Es que yo no conozco ninguna caja B, señoría. ¿Cómo, cuánto, cómo y por qué se benefició usted de la caja B del PP? Yo no me he beneficiado de la caja. Es que no lo digo yo, la lo dice no un juez. ¿Me deja contestar, señoría? Le pido que tengan en cuenta yo, que no lo digo yo, sino que lo dice un juez. Ningún juez ha dicho que yo Sí, me sí, haya... sí, sí que lo dice un juez. De hecho, lo dicen dos. Perdóneme, eso es absolutamente falso. Explíquese. No, explíquese. No. Es que no hay ningún juez que diga que yo me haya beneficiado de la caja B del Partido Púnico, Popular. E Ilezo, ¿Le suena le Absolutamente ningún juez pues explique, dice que yo me haya beneficiado de la caja B del Partido Popular. Eso que Repítalo dice es, para que queden en monotocas. Sí, se lo voy a decir. Eso es absolutamente falso. ¿Es falso que usted no ha gestionado ningún tipo de caja B del Partido Popular? Absolutamente falso. Hay un montón de gente equivocada en la calle, entonces. Bueno, es entre que, ellos, varios jueces. Pero es que... Insisto, eso okay. es absolutamente falso. Y para hacer imputaciones de esa gravedad, tiene usted que presentar alguna prueba. No, Hay que, una investigación ya, ya, ya abierta desde hace tres años, está, señoría, es que para muchas usted, cosas, en las que en ya. ningún caso se acredita que yo haya tenido bueno, nada que ver con ninguna… Le recuerdo que ha pasado ninguna. siete meses en la cárcel, así sí, que sí, sí, modérese. Sí, pero bien, usted, bien, bien. Usted, ¿Me está usted, usted diciendo que en 20 años no se enteró de nada de lo que pasaba en el Partido Popular? Pues, perdone, yo me he enterado de muchas cosas, pero de, ¿De lo qué? que no me he enterado no le puedo contestar… Porque no lo conozco. Pues es usted, señor González, o un negligente o un colaborador necesario. Elija. O Esa es su valoración, señoría, pero ni soy negligente ni soy colaborador necesario de nada, porque le insisto que yo no he participado en la financiación del partido. Nunca he tenido responsabilidades en ese sentido. Le recomiendo a sus palmeros que no se rían tanto, porque saldrán en la tele. Para, cuarta, es muy importante, hemos llegado a un acuerdo señor Rufián que usted no estaba, pero es importante que, que lo sepa, que es que en ningún caso vamos a tolerar alusiones o interpelaciones entre los integrantes Se de la policía, ¿sabe de por una qué? Pregunta. Porque es que Se no presidente, me refiero a los integrantes de del Partido de Popular. Pregunta. No me refiero a eh, si usted opina sobre los integrantes de la Comisión del Partido Popular. Es que Popular, se ha mofado de una pregunta. Los señores del Partido Popular, bueno, es lo que no le he visto tan cabreado no, no, cuando se mofaban de la pregunta. No, no pero lo de mofarse, no de verdad, eh, es un criterio objetivo. No yo vale, no, pasa no, nada, no yo pasa es subjetivo. Nada. Okay, okay. Usted puede preguntar y ahora como encantado, Cuarta pregunta, pero no preguntas. la liemos. Usted, eh, señor González, fue durante años eh, vicepresidente y del fin de esa especie de Cersei Lannister llamada Esperanza Aguirre. ¿Es correcto? Yo he sido vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde Bajo... el año 2003 hasta el año 2012. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Y la presidenta suena, ¿no? era doña Esperanza Aguirre. Okay. ¿Hasta dónde sabía ella de sus actividades y de las actividades de su archienemigo, Francisco Granados? Pues pregúnteselo a ella. Lo haré, pero se lo estoy preguntando a usted. Pero es que yo no sé lo que sabía ella. Pregúnteselo. Ha hecho acusaciones veladas y no tan veladas frente a un juez y un poco después se lo pregunto. Y le recomiendo que se lo repiense hacia Esperanza Aguirre. Le vuelvo a preguntar. ¿Hasta dónde sabía la señora Aguirre de sus actividades y de su archidemigo, Francisco Yo le vuelvo a usted a ella, porque yo no lo sé. Me encantaría que fuera tan valiente aquí como lo ha sido la Audiencia Nacional. Quinta pregunta. Si tuviera que definir en una palabra a Francisco Granados, ¿le suena? Sí. ¿Qué palabra es ese, sería? Señor, no, le vuelvo a decir que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal. No, le, le estoy preguntando como político. Que preso no a, eh. Preso también, como usted. Que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal, No, sabía. le estoy preguntando como político. Pero es que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal. Le repito, personal. le estoy preguntando yo como político. me he retirado de la política hace tres años, sí, señor no. Rufián. Dejamos estar. Bien. Vale. ¿Dónde, cómo y por qué empieza su mala relación con Francisco Granados? Como político, le pregunto. Le vuelvo ¿eh? a decir que no voy a entrar en consideraciones de tipo personal. Hace tres le pregunto años como que dejé político. la política y no voy a entrar en ninguna valoración de tipo político. Ok, mejor. La UDEF cree que Granados esconde 30 millones de euros en Mónaco. ¿Qué me dice de eso? Lo desconozco. Pregúntele a la UDEF. ¿Quién es la UDEF? No lo sé. Me imagino que será una No, si lo sabe. ¿eh? Ha estado en la cárcel siete meses por culpa de ellos. En absoluto, señoría. ¿Ah, no? ¿Por Anda quién? usted absolutamente despistado. ¿Es usted un preso político, entonces? No, ya ah. los únicos presos políticos parece ser que son ustedes. Correcto. Eh, sexta pregunta. Señor González, ¿dónde están los 23 millones de euros públicos robados y no encontrados de la Comunidad de Madrid? y no lo digo yo, lo dice un juez. Se llama señor Velasco y le suena porque ha sido muy valiente frente a él. Yo desconozco no tan valiente que nadie haya robado 23 millones y no Ha estado siete nada. meses en la cárcel por esto. Señoría, no conozco nada de lo que usted está diciendo y es absolutamente falso. Todo. Le recuerde que no puede mentir en sede parlamentaria y no. que se puede enfrentar a acusaciones penales por mentir en sede parlamentaria. Yo le vuelvo a decir que desconozco eso que usted dice y no es verdad. Quién? ¿A quién protege, señor, señor yo a nadie, González? señoría. Bien. Séptima pregunta. ¿Qué opina que usted, de momento, por robar haya pasado menos tiempo en la cárcel que toda esta gente por votar? Eh, le vuelvo a decir que yo no he robado, señoría. Eso que dice usted es absolutamente falso. Y del resto, que son valoraciones políticas, le vuelvo a decir que yo no voy a entrar en valoraciones de tipo político ¿Y qué, hace de miembros, años, ¿Y qué opina de que haya miembros del CDR ahora mismo en un furgón policial? Le vuelvo usted a decir que no de voy a entrar en consideración a ver, a ver, de ese tipo político. A ver si yo consigo evitar que esto tienda, que esto tienda a la eh, al máximo lío, ¿verdad? Eh, está la comisión. El nombre de la comisión es investigación de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Y si yo he llamado a todo el mundo a la cuestión por este tema, usted también, señor Rufián, entonces, al margen del respeto máximo que me merecen sus opiniones, solo faltaba, lo que le digo es que esta comisión está estamos tratando de indagar si existe o no una eh, una financiación irregular del Partido Popular. La verdad, señor presidente, no estamos hablando de fútbol, ¿eh? estamos hablando de corrupción. No no, no, no, no, ¿Si no, no, no, no discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Estamos hablando de si existe o no una financiación irregular del Partido Popular. Por lo tanto, cualquier le parece pregunta que, no que vaya relevante. dirigida en ¿Y le esa dirección... que no relevante el tiempo que pasó el señor Ignacio González en la cárcel? Sí, no, pero ¿sabe lo que le digo? Yo lo que lo que pasa es que las últimas preguntas que está haciendo no acabo de encontrar la relación. Entonces, me parece como normal. esto va a acabar armando un, no, armándose no, un lío, porque yo lo sé... No, no sé si a usted le gustaría... Este no, este no es el máster de Cifuentes, sí, no, sí, no se preocupe que no, no me lío. Bueno, ¿eh? pues a mí me, Ojalá, pero vamos a empezar aquí con las alusiones y yo se lo aseguro, no lo voy a permitir. Le ruego que formule las preguntas correspondientes que usted considera. De Pero sobre el, tema, eh, sobre el tema en cuestión, por favor. ¿No hablamos de la cárcel, entonces? Eh, bueno, pues yo no sé si la cárcel tiene que ver sobre la financiación irregular del Partido sí, Popular. Usted seguro no que parece. no, seguro que no. no pues, es no un preso sé. político. Pero usted pregunta, González. le contestan y después ya. continúa usted. La cárcel no, no tiene nada que ver con la corrupción del PP. Okay. Se, eh, octava pregunta. No. Señor González, eh, ¿sabe quién es eh, Jesús Gómez? Eh, sí. ¿Quién es? Pues eh, creo que ahora mismo es diputado, fue asesor de la señora Aguirre y alcalde de un pueblo de Madrid. Sí, se llama Leganés. ¿Por qué le acusa a usted, de, señor Gómez, eh, no yo, eh, eh, para tranquilidad del presidente, eh, de espionaje, de colocar a periodistas afines en televisión española y de gestionar la caja B del, del PP de Madrid? Repito, no yo, sino que un ex compañero suyo y ex alcalde de Leganés. Le vuelvo a decir que todo eso es absolutamente falso. No sé si lo ha dicho, es falso. pero en todo caso... Miente señor Gómez. Desde luego, si estás diciendo, acusándome a mí de haber ¿Están gestionado… Están causas penales. ¿Me puede dejar contestar? Sí, pero le recomiendo ¿Eh? que se lo repiense. No, no, pero si yo lo tengo muy claro, el que no lo tiene claro me parece que es usted, señoría. Lo tengo pero muy claro, no estamos le voy a decir, en, señor, en la Juan Carlos I. Señor, señor Rufián, déjeme que le conteste. Eh, eh, si ha dicho eso es absolutamente falso es, falso, es okay. absolutamente falso yo no he manejado ninguna caja B yo no he colocado a nadie donde ha dicho en Televisión Española oh. o algo así me, me ha parecido entenderle periodistas eso, afines en Televisión Española es, hay, hay, digo yo hay, hay, Televisión Española eso no es absolutamente momento, ¿eh? falso pero mire usted a mí me gustaría que además de todo eso quien esté haciendo insinuaciones, que desconozco si este señor las ha hecho en los términos en los que usted sí, dice sí, es están, está, están pres, cosas no penales usted pre, ha pasado siete meses en la cárcel no me me por pre, declaración pre, de este presente usted pruebas es que no. ¿No puede decir usted que no sabe de lo que le hablo porque ha estado usted no, en la cárcel siete meses por esto? No, señoría. Yo no he estado porque nadie me haya acusado por la financiación del Partido Popular. ¿Usted no ha estado en la cárcel por malversación, prevaricación organización criminal siete meses en la cárcel? Señoría... ¿Que es un preso político? Le vuelvo a decir que los únicos presos políticos aquí que parece que tienen esa patente son Correcto, ustedes. Correcto. Pero ¿usted por qué ha estado en la cárcel entonces? Pues es sé, una conspiración hay una presunción sobre una posible realización de unos hechos delictivos de los tres que hechos delictivos. ¿Me, per ¿Me permite contestar? Porque si no, le voy a dejar de contestar, señor Rufián. No me está usted nada. preguntando nada es el... que sí, tenga yo, que eh. ver con la financiación. No, como, y yo, por respeto a esta Cámara, escúchate. estoy contestando escúchate. todas escúchate, las preguntas. Pero si es así, de... no le voy a contestar. Esto es sencillo. Mire, alguien pregunta y alguien contesta. Y una vez que se produce la respuesta, se vuelve a preguntar. Es, es sencillo. No, eh, por favor, eh, es que eh, no, se pase. no la líe. No la líe. ¿Vale? Correcto. Eh, ¿Por qué le, le confesó al señor Gómez que usted tenía en Suiza más de un millón de euros por una mordida de OHL? ¿Perdone? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué le confesó al señor Gómez que usted tenía una cuenta en Suiza con es una absolutamente mordida...? absolutamente falso. Bien. Si le digo... ¿Es falso? Repítalo. Absolutamente falso. Ok. Si le digo... ¿Sabemos quién eres? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Nos conocemos? ¿Nos queremos? ¿Nos respetamos? ¿Lo demás? ¿Merde un beso con un pillote? ¿Qué me dice? No le suena de nada. Absoluto, no, es que no sé. Pregúnteme usted algo porque es que Bien. no sé a qué se refiere. Bueno, esto es un mensaje que recibió un colega suyo, un super amigo suyo. ¿eh? Eh, Javier López Madrid. ¿Le suena? Conozco al señor López Madrid, pero no sé a qué se refiere usted. Bueno, pues él está encausado por darle una mordida de más de un millón de euros de HL. ¿Qué me dice? A mí nadie me ha dado de HL ningún euro, señoría, y como Repítalo. he dicho antes, jamás he participado en eso, jamás he recibido ese dinero de acuerdo. y después de tres años de investigación nadie ha podido acreditar que yo haya recibido ningún dinero de HL ni tenga nada que ver ni con una cuenta en Suiza ni con unas igual, sociedades en Panamá igual usted ni que tenga una... ningún tipo de vinculación con eso. Igual usted ha estado siete meses en la cárcel, ha pagado una fianza porque sí. Octava pregunta. Eh... Novena pregunta, perdón. ¿Recuerda dónde estaba y qué hizo el 4 de diciembre del año 2017? Pues, mira, no. No, yo se lo recuerdo. Y usted también, ¿eh? ¿Se acuerda? Declarando frente a la Guardia Civil. Y lo que decía es que Esperanza Aguirre era la máxima responsable de la financiación irregular del Partido Popular mediante contratos inflados con la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ICE. M. para eso, la como electoral, vuelve otra déjeme, vez usted déjeme, a decir, es déjeme, mentira. Déjeme, déjeme, déjeme acabar. Mentira. o para que se lo diga, eh, falso. Lo mismo que antes. Para, lo que... para la campaña electoral del año 2007. Y antes de que me conteste, la Guardia Civil se cabrea mucho cuando le contradicen. Así que dígame la verdad. Falso. ¿Usted, usted dónde estaba falso. el 4 de diciembre del año 2017? No, no, no lo recuerdo, pero ah. lo que sí que le digo es que yo no he dicho eso. ¿Usted no nunca. ha señalado jamás a la señora Esperanza Aguirre? No, eso de usted ha leído es falso. Repítalo, falso. <risa> no lo vamos a pasar y yo muy le bien. rogaría que dejase de manipular y si es verdad esa declaración como me imagino que usted la tiene, preséntela sí. aquí y apórtela a la bien. mesa de esta cámara donde bien, se vea bien. que literalmente yo he dicho eso. Es que usted en los independentistas siguen se pero, filtra pero, en sus declaraciones. Décima no. pregunta, ¿es cierto no sé, por favor, por favor. Acabo, acabo. Por yo favor. acabo, ¿eh? Tranquilidad. Calma, calma. No pasa Décima… No, sí que pasa. Décima pregunta. No, no pasa, ¿Es cierto no? que usted colocaba no, a dedo no, directivos en empresas públicas como Arpegio o Prisma para facilitar mordidas y sobrecostes de obra pública que acababan o en su bolsillo o en la caja B del Partido Popular? No es cierto. Falso. Lo, dijo... Se lo repito otra vez. Falso. <ríe> lo dijo un juez, no lo digo yo. No, está bien. Lo dijo un juez. No, eso es falso. Está es usted, mentira. Está usted diciendo que los jueces... Se está usted inventando en... todo. vuelva usted a poner aquí bien, encima bien. de la mesa dónde está bien, esa declaración bien, del juez señor, diciendo eso, señor, pero deje de decir ya, falsedades. Señor González, es que está usted diciendo que un montón de gente en este país es mentirosa. No, es que usted en, está, está poniendo acabar, en boca de acabar. gente que no lo ha dicho cosas bien, que bien, no han dicho. Calma, y eso calma, es muy grave. Calma, calma. Entre ellos varios jueces. Pero está diciendo aporte usted aquí eso. Bien, bien. Repítalo, que es mentira. No, aporte usted ¿Es falso? Es falso y usted lo que está diciendo es falso. Y yo le pediría Conceaba, que, si es verdad, lo aporte aquí para que lo conozcamos todos. De acuerdo. la pregunta. ¿Sabe quién es Esa del Gallego? Ya le he dicho antes que sí. ¿Quién es? La directora de comunicación de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién es Alejandro de Pedro? No lo conozco. Bueno. Eh, sí, lo conoce Ah, eso porque usted lo dice, claro No, lo dice un juez es no, el, Pero vuelve el... usted a mentir, a cabo, señoría a cabo, tranqui, Ningún juez dice tranquilo. que yo conozca al señor de Pedro ¿Sabe por calma, qué? Calma. Porque yo no lo conozco Y el propio señor de Pedro ha declarado ante el juez ya que usted que sabe tanto Que a mí no me ha visto nunca Le pagó un montón de pasta, así que igual sí que lo conoce Es el gurú 2.0 del Partido Popular ¿Y Borja Sarasola? Borja Sarasola, ¿quién es? Pues es una persona que tuvo responsabilidades tanto en el partido como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es, es compañero y ex consejero. ¿Y Salvador Victoria? También fue persona que tuvo responsabilidades en el partido y en la Comunidad de Madrid. ¿Es su amigo? No, es un colaborador cuando yo estaba en la comunidad. Él dice que es su amigo, ex eh, compañero y ex consejero. ¿Cómo y por qué se pagó una campaña de blanqueo de imagen a usted y a Esperanza, y a Esperanza Aguirre? Ustedes lo llamaron contrato de reputación online. ¿A qué contrato se refiere, señoría? No lo digo yo, lo hizo un juez. No, perdone, Y se trata. Pero... Acabo, acabo, tranquilo, no, no, no, tranquilo. Pregúnteme. Tranquilo. Se trata de que ustedes pagaron, una se... que me parece bastante cutre, ¿eh? una serie de campañas para blanquear su imagen en redes sociales, bastante maltrecha, mediante empresas, empresas pantalla. Y esto lo reconoce su ex jefe de prensa, Isabel Gallego. ¿Es cierto? Mire usted, eso es absolutamente falso. ¿También? Yo jamás. Si me deja, le contesto. Jamás he conocido al señor de Pedro, jamás he conocido sus empresas, jamás he conocido los trabajos del señor de Pedro, jamás he ordenado a nadie que contratase al señor de Pedro, jamás he ordenado a nadie que pagase al señor de Pedro porque ¿Por no sé... ¿Por qué Isabel Gallego trabajos... dice que ustedes pagaron más de 100.000 euros no sé, al señor de Pedro ella, a través ella... del ella... el canal de Isabel II? No sé, no sí, se, eso se lo tendrá que preguntar. Yo le digo, vuelvo a decir que jamás he ordenado ni he conocido nada que tenga que ver con el señor de Isabel Pedro. ¿La señora Isabel Gallego miente también? No, yo lo que diga la señora no, sí? gallega lo tendrá que explicar la señora Pero, Gallego. ¿O no? Es su Pero, -jefa usted, yo lo, lo que le digo es que yo no miente he, he... ¿O no miente? Le vuelvo a decir que yo lo que conozco es lo que le estoy contestando y el resto se lo pregunta a usted a las personas a las que, que está poniendo en boca esas hacían? cosas. ¿Qué hacía su hermano en el despacho del señor Nieto, número 2 de interior, 24 horas después de que a usted se le acusaba por Alezo? El señor Nieto a mí me dijo en sede parlamentaria que su hermano y él habían hablado, y leo textualmente, del mercado mayorista del salmón en Europa. Esto la verdad es que lo contradijo también un juez. Y ya sé que a usted los jueces no le gusta mucho, ¿eh? pero ¿es cierto esto? Que el, su hermano y el señor sí. Nieto hablaron del sector Yo no sé mayorista del de salmón. Y le vuelvo a decir, pregúnteles a ellos. ¿A quién? Al señor Nieto y, en su caso, a mi Le pregunté hermana. al señor Nieto y me dijo que hablaron del salmón. Le pregunto pues a usted. Mire usted, pues si el señor Nieto le dijo que habló de eso, hablaría de eso. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Cree, cree usted que yo soy tan idiota para pensar o para creer que 24 horas después de que usted le acusaran de alezo hablaban hablaron del salmón? Bueno, pues pregúntele al señor Nieto. Yo qué quiere ya que le pregunté, diga. Ya le pregunté. Le pregunto a usted. No, pero es que yo no estaba presente. Yo no sé de que qué hablaba Estaba qué habló, su hermano sería. y, ¿y habló con usted después. Está en una causa judicial. Usted lo desconozco, señoría. Si también, el señor Nieto dijo claro. que hablaron de eso, hablarían de eso. <risa> vale. Eh, pregunta 13. Dicen que Salvador Victoria, ex consejero de la Presidencia y compañero suyo durante más de diez años, era su amigo, su mano derecha. De hecho, también lo dice él. ¿Es cierto? Y Le vuelvo a decir que el señor Victoria era un colaborador que trabajó en la Comunidad de Madrid durante muchos años que fue consejero conmigo y con la señora Aguirre, y esa es nuestra relación. ¿Qué le parece que ese señor, que trabajó tantos años con usted, esté imputado por prevaricación, cohecho, fraude y malversación? Pues usted no me parece Tampoco ni bien, sabe ni vale. nada. Habrá que estar a la investigación y a ver qué resulta de esa investigación. Le recuerdo, señor González, que usted nos ha pedido a Borbón y que eso de no sabe nada no vale aquí, y que no le va a valer a usted tampoco. Mire, señor Rufián, yo he tenido la delicadeza, creo, de contestarle a toda una serie de preguntas que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión. ¿Ah, no? He ido bastante más allá. Por, por deferencia a esta Cámara y a los señores diputados. Le he preguntado y por, por lo tanto, casos, por enormes me casos de corrupción del partido. Que no voy a entrar usted. en valoraciones ni políticas ni de terceras personas. Es que no son valoraciones políticas, son valoraciones sobre la corrupción. Concluido. No, no ha concluido. Sí, sí, no, ha concluido su tiempo. No, <risa> si, si me deja 30 segundos a cabo, si no sea el único al, al que corte. Gracias. Eh, señor González, ¿ha visto usted el padrino? Esa me la, puede, me la puede responder, ¿eh? No, no le va no, no le a suponer ningún problema. Pero, mire, este, ¿La como visto? no tiene nada que ver con la, con la comisión, no se la voy a responder. Yo diría por su cara que sí. Hay una escena muy chula, de una película muy chula, como es El padrino, en la cual Marlon Blando, Vito Corleone, le dice a su hijo, James Caan, eh, que se ha equivocado. Y está muy enfadado con él. Y le dice una frase paradigmática en toda la trilogía. Le dice... Nunca hables de negocios frente a extraños. Yo creo, señor González, que es lo que le pasó a usted. Habló de negocios frente a extraños. La única pregunta, y la pregunta de siempre antes de que me corte el señor presidente, es quién es el señor Vito Corleone en todo esto. Muchas gracias. Quiero bueno, decir bueno, que yo jamás he participado en ninguna cosa de estas. Se ponga usted como se ponga. Muchas gracias. ¿no? Bueno, bueno, claro. Se yo ponen eh, los jueces, no yo. Bueno, 21 minutos 40 segundos después, es decir, 1,40 más de lo que le correspondía, ha finalizado su intervención. Muchas gracias. Señora. Gracias a usted, señor sí, señora presidente, señora por su descansa. generosidad. Sí, señora Descansa. Señor presidente, eh, querría solicitarle que advierta al compareciente de que no está obligado a contestar a las preguntas que se hacen en esta comisión, pero claro. sí está obligado a decir verdad, sí. porque si no dice verdad incurre en ilícito. Y creo que es muy importante que usted, señor González, sepa que si usted miente aquí está incurriendo en ilícito y que puede ser perseguido por la justicia. Sí, sí, usted, sí. señor presidente, le ha avalado y le ha protegido en esas mentiras. Yo a usted no le tolero que venga aquí a descalificar el trabajo de este presidente y, en consecuencia, de la comisión, porque a usted le parezca que su trabajo consiste en ver si consigue armar un lío monumental y así conseguimos una primera página. Esa es su tarea. No, es un lío, y no la, mía. Y la gente que lo ha visto. Entonces, lo le verán. exijo que eh, cierre el micrófono. Y respeto mucho su opinión, que por supuesto no comparto. Gracias. Respeta tanto. Señora Beskansa, ha sido informado perfectamente el señor compareciente de esa situación que usted plantea, por lo tanto, eso es responsabilidad del compareciente, claro que sí. Sí, sí, pero bueno, en vista de las declaraciones, creo que era importante que usted la advirtiera. Sí, Gracias, bien. señor presidente.